Aquí estoy una vez más. ¿Cómo os va? ¿Bien? ¿Con ganas de empezar y aprender cosas impresionantes y curiosas? Pues agarros fuerte que hoy vamos con un tema que es la leche y os evitará algún marrón. Las palabras polisémicas. Antes vamos a echar un vistazo a estas cinco fotografías. ¿Encontráis algo en común? No os espero. Recordad, esto es un vídeo y podéis pararlo cuanto y cuando queráis, ¿vale? ¿Y qué me decís de estas otras cinco imágenes? También tienen algo en común. ¿Y estas tres imágenes? ¿Qué tienen en común? Aclaro, ojo ahí, que este no soy yo. Como sabéis, yo no tengo tanto pelo. Terminemos con estas dos imágenes. ¿Cómo lo veis? ¿Algo que decir? ¿Ha habido suerte? ¿Qué tal os ha salido? ¿No tenéis ni idea de ninguna? ¿Si ¿Sí habéis entendido a qué me refería? Comprobémoslo. En esta primera tanda resulta que son todo hojas. La hoja de una planta, de papel, de una espada, de un biombo, de una puerta. Todas estas cosas son hojas. Y aquí, ¿supisteis ver qué había en común en estas imágenes? Pues que son todo manos. Mano puede significar capa de pintura, yeso, barniz, lo que sea que se da a una superficie. Puede ser también la extremidad del cuerpo, las manecillas de los relojes, las cartas con las que juegas una ronda o partida, o lo que se usa para machacar algo en un mortero. En esta imagen, ¿quién lo ha adivinado? Son todo monos. Este es el animal. Este es un perrito muy mono. Y esto es una prenda de vestir. Pero todos monos, al fin y al cabo. La última de las imágenes, seguro que ahora ya lo veis clarísimo, son muñecas. Como veis, a veces con según qué palabras podemos... Querer decir, dependiendo de cuándo y dónde las digamos, muchas cosas. Dicho de otra manera, hay palabras que tienen más de un significado. Son lo que llamamos palabras polisémicas. Poli quiere decir muchos y sema, significado. Veamos un par de interesantes ejemplos. Aquí tienes la frase, Alberto tiene una muñeca rota. Pero muñeca es una palabra polisémica. Solo con esta frase no podemos saber qué nos están diciendo. Si no vemos a Alberto o no sabemos en qué situación estamos, no podemos saber de qué nos hablan. Alberto tiene una muñeca rota, puede significar esto o esto otro. ¿Y qué me decís de esta oración? Enséñame la carta. Por favor, nos pasa otro tanto de lo mismo. No sabemos qué quiere decir, porque carta tiene muchos significados. Observad. Estos son tres significados de la palabra carta. Depende de dónde o cuándo utilicemos la palabra, querrá decir una u otra cosa. En resumidas cuentas, las palabras polisémicas son palabras con más de un significado. Por ejemplo, todas estas. Un último ejemplo. La frase "he roto la luna con una piedra" no podemos saber tan fácilmente qué significa, ¿eh? Mirad qué puede ser. La luna del coche. La luna ¿Satélite de la Tierra? Pues hola, ya está. Fijaos que ya sabéis mucho de las palabras y las relaciones que tienen con sus significados. Todavía os queda mucho por descubrir y os garantizo que lo vais a alucinar. Pero por el momento ya podemos dejarlo si queréis. Intentad buscar todas las palabras polisémicas que podéis por vuestra cuenta y preguntad cualquier duda. No obstante, si os apetece, podéis quedaros un ratito más y exploraremos más cuestiones de las palabras polisémicas. ¿Sí? ¿Os animáis? Estupendo. Esto no hace falta saberlo, no es muy importante, pero sí muy divertido e interesante. Son cosas que no estudiaréis, yo creo, que ni en bachillerato, pero bueno, aquí hemos venido a divertirnos y aprender, ¿verdad? ¿Os habéis preguntado alguna vez por qué existen las palabras polisémicas? Esto es todo un tema, la verdad. Porque hay cosas que se parecen. Tenemos, por ejemplo, que los ratones de ordenador son muy parecidos a los ratones de animal. De ahí que utilicemos la misma palabra. Con la palabra ojo nos pasa lo mismo. Puede que nos refiramos al órgano de la vista, al agujero de las agujas, al ojo de la cerradura o a los ojos de un puente. Utilizamos la misma palabra porque tienen algo en común. Se parecen, tienen la misma forma más o menos. Otro motivo por el que existen las palabras polisémicas es porque nos especializamos. Hablamos de temas a veces tan distintos que no pasa nada porque utilizamos la misma palabra. En esta ocasión, frente, cuando hablamos de la cara, está claro a lo que nos referimos. El hombre o la mujer del tiempo tienen muy claro también a lo que se refieren cuando hablan de frente. Y no os digo ya la gente del ejército, lo tiene súper claro. Se refiere a cosas distintas, a distintos significados de la palabra frente. Pero sobre todo, existen las palabras polisémicas porque el cerebro prefiere aprenderse una sola palabra y aprender a usarla en distintas situaciones a tener que aprenderse varias palabras diferentes. Gracias a la polisemia no tenemos que aprendernos miles de palabras y ahorramos tiempo y energía. No os digo más que el diccionario de la lengua española tiene registradas 93.111 palabras distintas pero tiene 195.439 definiciones. Hay palabras que solo tienen un significado, claro, y otras que tienen más de 20. Echad un vistazo por vuestra cuenta y ya veréis qué pasada. Por último, mucho ojo, porque en el colegio y en el instituto hay veces que esto no os lo explicamos del todo bien. Y es que hay palabras que no es que sean polisémicas, es que son homónimas. La diferencia es muy pequeña, pero muy, muy importante. Las palabras homónimas son palabras iguales, que se escriben y pronuncian igual, pero no significan lo mismo. Es fácil identificarlas con la ayuda de un diccionario porque vienen en secciones, en apartados distintos. Tenemos, por ejemplo, cara, refiriéndose a rostro, y cara, refiriéndose a que algo cuesta mucho dinero. No es una palabra polisémica, son palabras distintas, esto viene de caro. Es el femenino de caro. Si buscamos en un diccionario, estarán en apartados diferentes. Lo mismo sucede con vino de beber y vino de venir. Esto viene de venir y esto hace referencia a una bebida. Si buscamos en un diccionario, no vienen en la misma sección. Espero que hayáis disfrutado. Aquí os dejo una de las utilidades más importantes y graciosas de la polisemia. Sirven para hacer chistes. Sí, así es. Si domináis el lenguaje podéis entender, contar e inventar buenos chistes. ¿Lo pilláis? ¿Os sabéis más? ¿Sois capaces de inventaros alguno? Ya me diréis. Yo de momento os digo... ¡Hasta la próxima!